No, no, no, no, no. No, no, no. hola amiguitos, ¿cómo están? Le duele la cabeza al profesor Azrael Romero Salinas, el magnato del universo, pero el día de hoy yo le voy a hacer una maldad para que se convierta en un peluche, bueno, vamos a preparar a ¿no? Oh, oh, me duele mucho la cabeza, necesito una medicina un remedio, voy a levantarme, voy a ir a la cocina a ver si ya hay algo para sentirme un poco mejor. ¡Ah! Aquí está el remedio. ¡Ah! ¡Ah! Delicioso. Sabe como a calcetines viejos. Y bueno, ahora es momento de ir a dormir.